Hola probablemente te estés preguntando, ¿eres un loco o qué te pasa? Pero no estoy mintiendo, no diré mi nombre porque no quiero que me encuentre. Esto pasó cuando tenía 7 años, ya no recordaba nada porque actualmente tengo 18 años. Todo comenzó un 21 de julio, en ese día era unos días antes de mi cumpleaños, y mis padres me querían hacer fiesta, yo decía que no por diversas razones económicas pero me dijeron que hicieron cooperación para hacer esa fiesta, hicimos la fiesta. Después me dieron los regalos y vi unas películas y un VHS y dije, las voy a ver. El Chavo Animado. Los Picapiedra. Los Supersónicos. De Felix Cat. Aladdin, Buscando a Nemo. Shrek 1 y 2. Etc. Pero vi un último. It eso en español, me contó mi mamá que era una película de 1990, que traumó a muchos niños en ese tiempo y me dijo que la vería conmigo porque ya no la recordaba, pero dije que esperara a que llegue mi papá, doy gracias a Dios de haber hecho eso, cuando volvió papá le dije que sí quería verla y acepto, pero volví a ver la carátula, vi algo que me desconcertó mucho, vi el payaso con ojos negros que lloraban sangre, pero la puse y empezó, todo era igual, ya que la volvía a ver donde un amigo. Pero terminando, se veía una escena en donde Bill saca del trance a su esposa los atropellan. Y se ve la sangre, y las vísceras. Pero cuando Beverly y Ben van en un coche chocan con un coche lleno de hombres como el padre de Beverly, Stanley, Eddie, pero todos con sangre en los ojos. Y toca Richie Toussier vio una camioneta de payasos para ello pero la música salió y el payaso con muchos globos y las personas lo veían y gritaban, pero le arrancó la cabeza a Richie. El payaso dijo, ya nada más falta ese maldito negro. Fue donde estaba Mike y el payaso sacó una espada hecha de globos, era hecha de globos, pero muy filosa y lo asesinó. Luego miro a la pantalla donde estaban mis padres y dijo, oigan ustedes también quieren flotar? Los atormentaré como hace años y dije, ¿nos escuchas? El payaso dijo, si yo Pennywise escucho a cualquier persona que me ve así que. Alguien tocó la puerta, pero en ese momento despertamos. Todos nos dormimos durante un tiempo y había acabado la película. Les pregunté a mis padres, ¿qué si soñaron lo mismo? Y resultó que sí, pero se prendió la televisión y solo salió estática. Pero alguien dijo, han dormido bien.